Según la concepción griega, uno de los primeros elementos divinos que surgieron del caos fue la noche, uno de cuyos hijos, Tánatos, traía la muerte a los seres humanos. El alma que salía del cuerpo inerte iba al Hades, pero para que esto ocurriera había que sepultar el cadáver, en caso contrario, el alma vagaba sin poder descansar. En su origen, el Hades se vinculaba exclusivamente al dios, pero acabó extendiéndose también al lugar donde éste residía en el inframundo. De él no se podía salir, solo pudieron volver a la Tierra unos pocos héroes por concesión privilegiada, caso de Orfeo, Hércules, Ulises y Eneas. Del Hades se realizaron diversas descripciones. Según Hesiodo, se trata de un abismo tan profundo que tenía diez días de caída. Era dominio de la noche y estaba protegido por un muro donde se hallaba el palacio del dios y el de su esposa Perséfone. Este espacio estaba rodeado por Estigia, la diosa maldita, y custodiado por Cerbero, un perro de tres cabezas que impide que las almas puedan salir. Más adelante se añadió la necesidad de pagar con una moneda la travesía que efectuaba el barquero Caronte. Lo que no tuvieron tan claro fue su ubicación e incluso su carácter exclusivo como destino de las almas. Homero sitúa el Hades en el occidente, pero también en el país de los Cimerios, un pueblo que habitaba al norte del Mar Negro. También revela la existencia de otro destino, los Campos Elíseos, lugar reservado a hombres de origen y vida excepcional. La descripción más completa y coherente la proporciona Virgilio en la Eneida. La entrada a las profundidades del Hades la sitúa cerca de Nápoles, a la que Eneas accede guiado por la Sibila. Caronte le acoge en su barca y la Sibila adormece a Cerbero. Una vez dentro, Virgilio distingue tres estancias perfectamente distribuidas y separadas entre sí. Los campos de lágrimas, donde se hallan los que han muerto antes de tiempo, como niños condenados libres de culpa, enamorados o varones muertos en la guerra. En el Tártaro están los titanes y otros malvados condenados y los mortales que han cometido algún crimen. Por último, los campos elíseos, lugar de bendición, donde residían los héroes. Demeter es la diosa de la naturaleza, la fecundidad y la agricultura. Hija de Crono y Rea, su nombre alude a su carácter de madre de la tierra. A diferencia de Gea, que simboliza la tierra en un sentido cosmogónico, Demeter es la diosa de la tierra cultivada. Al dar a los hombres el don de los cereales, en especial el trigo, les permitió pasar del estado salvaje al civilizado. Por eso es una figura trascendental en la mitología griega. En la mitología romana se la asoció con Ceres. Demeter tuvo una hija muy amada con Zeus, Core. Cuando esta fue raptada por Hades, rey de los infiernos, Demeter partió a buscarla olvidando sus funciones y sumiendo a los hombres en la desolación por falta de la fecundidad de las tierras. Tras ser raptada por Hades, fue convertida en su esposa y reina de los infiernos y cambió su nombre de Core por el de Perséfone. Los romanos la llamarían después Proserpina, convirtiéndose más tarde en un importante personaje en el Renacimiento. Zeus intervino para obligar a Hades a que devolviese a su hija, pero este se negó. Finalmente se llegó a un acuerdo por el que pasaría parte del año en la Tierra y parte en el mundo subterráneo. Por eso, cuando vuelve a la Tierra, Demete hace florecer las plantas en primavera y cuando vuelve al Hades desaparece la vegetación a partir del otoño. Hades es el dios del mundo de los infiernos, es hijo de Crono, y Rea y hermano de Zeus y Poseidón, con quienes se repartió el universo tras la victoria de los olímpicos sobre los titanes. No era un dios injusto o malvado, pero aún así era odiado por los otros dioses. Para nombrarle se usaba la perífrasis Plutón, el rico por ser dueño de las riquezas mineras del interior de la tierra y de la fecundidad del suelo. Con el nombre de Plutón pasó a la Mitología romana. El amor desenfrenado y desinhibido lo representa en la mitología griega Dionisos y que veremos en el seminario cuarto. Pero hay otros mitos como el de y Demeter que fueron desarrollados por otras religiones. El primero, los misterios órficos, y el segundo, los eleusinos. El fundamento residía en que tanto Orfeo como Perséfone habían podido volver de los infiernos. Por consiguiente, quienes se iniciasen en sus misterios podían aspirar a una resurrección o a una segunda vida.